Hermanito, hermanito. Ay, ¿qué pasó, hermano? Levántate, levántate. ¿Qué? ¿Ya es de día? ¿Ya es de día? Sí, ya ¿Sí? se lo Los pajaritos cantan y nuestra mamá nos abandonó. Pero, Dime. ¿sabes qué? Podría ser divertido en lo que vuelve. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Jugamos por toda la casa. Uy, mira, mira hay Quiero juguitos. jugar a escondidas. O, o yo qué sé. Tomamos, tomamos las cosas prohibidas de papá. Sí, sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos, vamos. Espérate, espérate, hermanito, ¿dónde están las cosas por allá de papá? ¿Tú sabes dónde están? No lo sé, pero hace rato había algo que soltaba humo y. y, y, y estaba muy, muy chido. Oh, oh, oh. <risa> ¡Juguemos a las atrapadas! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah, hermano! ¿Qué pasa? Oh, oh, ¡Me electrocuté. ¿Qué es eso? Parece no sé. una cara de asustada. Espera, lo voy a probar yo. ¡Ah! Oh. No, no, no, no, no, no. Se siente rico. Diablos, señorita! ¿Dónde estoy? Eh, eh. ¿Quién eres? ¿Soy tu hermana? Eh... Sí, Wisconsin, lo que sea Mira, mira, mira, mira, hermanito, hermanito, ven, ven, ven, ven ¿Qué? Estás ¿Qué? Cuarto? Acá está el cuarto de mamá y papá Ven, ven, ven, ven, ven Tal vez aquí están las cosas prohibidas Vamos, vamos, vamos Ayer, ayer, mamá, estaba muy feliz, estaba gritando de la felicidad aquí ¿Cómo? ¿Qué? Oh, oh. Sí Estaba gritando mucho, sí, sí. no sé Algo anda mal ¡Mira esta la? arma! Lanza, pero, de, de. ¡Lanza naranjas! Toma, ¡Tremenda toma, tula! ¡Tremenda tula! ¡Si sí, es que la tula está muy y dispara, ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Disparame si puedes! ¡Toma hermanito! ¡No! hay huevos! Pa, pa ¡Toma! ¡Toma! Ah, ¡Toma! no toma. duele! ¡Esas balas son de goma en Vietnam eran de verdad! ¡Pero si sí son! ¡Si sí son naranjas! ¡O sea! ¡Deben de oler un ¿Ah, poquito! ¡Ah! ¡Son ¿no? naranjas! sí. sí. Oh, no. ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Cogí esto! ¡Cogí ¿Qué, esto! ¿qué, qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? Agárralo, no agárralo, agárralo A ver, oh. a ver ¿Puedo disparar con esto? A ver, a ver, ¿qué puedes hacer? ¡Oh, oh es oh. un láser! Es ¡Guerra! Un láser. Vamos a hacer una guerra ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma hermanito, toma! ¿Sabe toma, qué, toma. ¿Sabes qué jugamos? A las atrapadas, a las atrapadas no? ser... ¡Yo corro! No, ¿Cómo? ¡No, yo quédate, corro! Quédate. ¡No, yo corro! ¡Yo corro! Ah, bueno, tú corres, a es por ti ¡No! Sí corre, ¡Corre, corre, corre, corre! No puedes no, no, escapar, no, no, no. eres muy lento. Ay, no, yo estoy gordito. Hermanito, te no, atrape. No. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Un, mar ¿Un martillo? ¿Un martillo? ¿Un martillo? Oye, no, esas cosas son muy pesadas. No las cargues. No, ¿Qué? yo quiero el martillo. Yo quiero agarrar el martillo. El coche, el coche de papá. El coche de papá. Es mi vida. Es es es escaparemos, escaparemos a Las Vegas. Yo siempre quise ir a Las Vegas. ¡Súbete! Rápido y baboso. Ah, no quepa, estoy vamos. Gordo? Hermanito, ven, ven, ven, ven, ven. ¿Te recuerdas que mamá tiene una mesa? Dijo que la iba a reparar. Ajá. La repararemos nosotros. Eso. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos. Luego no dirá que, que fuimos un error. Así es ella, Lisa. Tierna por fuera y negra por dentro. Hermanito, hermanito. Entonces vamos a reparar la mesa de mamá. Vamos a repararla. Espera, estoy buscando algo porque no veo que la mesa esté realmente rota ¡Hay una mosca! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Adiós! ¡La adiós. rompiste, tonto! ¡No nos va a matar! ¡Corre por tu vida! ¡Hay una mosca! ¡Tenía miedo! ¡Yo me voy para mi cuarto! ¡Pero tú eres tonto! ¡Vamos, vamos! niño! ¡Vamos a ¿Dónde están? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ya volví de trabajar! ¡Hola, mami! ¡Nos vamos del país. Nos vamos del país. Hola, Hola, mami. Para nada, Alexi acaba de romper la mesa. No le mentiras que acabamos de romper la mesa. ¿Qué acaban de hacer el qué? Que Alexi rompió la mesa. Que yo no rompía. Yo no voy a ver. ¿Qué hacen, niña, espane? Jualechi, jualechi, mami, juál. ¿Cómo que fue? Los dos weón, que hacían tantos. Yo no fui. Si sí, tú sabes que yo soy un pan de Dios. Te encuentro. Te, ¿Te mereces castigo por no, esto. No, no, no. yo no, no voy déjame. a tener que hablar con tus padres. Con su, con su, con su padre, mejor dicho. Puedes <risa> decir, puedes defenderme, por favor. A ver, no, a ver, hermanito. Eh, espera, tí, eh, no puedes hablar. Deja eh, no de pegarle de, a mi hermanito. Mejor danos de comer que tenemos hambre. Ah, no, no, tienes que hablar. Su padre y no, no quiero hablarle. Espera, espera. Papá volverá. Sí, solo para ustedes Tenemos padre, tenemos padre sí, tenemos sí, Y si ni lo padre. va a castigar bien feo ¿Quién es nuestro padre? Bueno, ahora a comer frutas, niños No, frutas no Sí, qué rico Y sí, una pera y para la Lexi no, su ni fruta niña, favorita no, no, Una que... banana No, pero las bananas no se comen Las bananas se, se, se sientan en ellas, ¿no? Puedo hacerlo Una vez, cuando tenía 7 años, me senté en un plátano Y claro, eso cambió mi vida Mira mami, ya acabé de comer mi pera Mírala Muy bien, muy bien, muy bien Pero aún no te liberas del castigo Ah, la pero si ah. eres un gordo Hermanito, hermanito, hermanito Ven, ven, eh. ven, hermanito Ven, hermanito tú, tú, tú, tú, tú ¿Me puedes hacer un huevito frito? Sí, ¿un cafecito vale. también? Ajá, sí Yo soy la esclava de esta casa ¿Qué te pasa? Sí, mm. somos los varones de la casa <risa> sí, sí, Hermanito, sí. ven, hermanito, ven, ven Están muy mal si quieren que yo haga eso Mito, fíjate que allá allá arriba hay un botón y si le picamos Ajá. a ver qué pacha Va a explotar la casa No lo hagas Le diré a mamá Yo asumiré la responsabilidad No Ay, lo hagas, no lo hagas Ay se ya, ya nos va a morir, no Bueno, igual sería hijo único Me darán la PlayStation a mí solito Hermanito ven, ven ven ven ven Mira mira mira Un, un teletransportador ¿Y esto? No, ¡No! ¡Espera, no! no no me quemo! ¡Me quemo, hermanito! ¡Me quemo! ¡Niño, qué haces en el ¡Te que quemás! ¿por qué estás negro? ¡Me quemo! <risa> me quemo? ¡Se acuerdo a mi hijo! <risa> negro. Si sí, te quemaste. ¡No! Sí. ¡Ah! ¡Se nos metan, tío ¡Niño! ¡Niño! ¡Niño, <risa> pendejo ven acá! No, no, no, coge a mi hermano, a mí no. Oye, eso es para los perros, no para los bebés. ¿Qué haces, maltratadora? Eso es maltrato ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! No te no, no, no, no. voy a castigar. Ni, nos vamos a escapar de casa A las tejas, nos vamos ¿Dónde va? ¡No! Ni, nadie se va! Escaparemos ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Mi mami me cogió! ¡Suelta a mi hermano! ¡Con maledocado lo golpeo! Va. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No. ¡Ayuda hermanito! ¡No! ¡No! ¡Tonto! ¡Es maltratador hermanito! ¡Es muy maltratador! Corre bonito, ¡Corre! ¡Vámonos de la corre, casa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Nos vamos no la no ninguna parte! ¡No! A ninguna Adiós. parte! Hasta la próxima. No tiene las llaves para salir. Es donde queda la frontera. A pata vamos, pero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Sube, sube, hermanito! ¡Sube, sube! ¡Anda que ahí se van a matar! ¡Mají! ¡No! ¡Mami! ¡Mami, me agarrasa! Mami, huele raro. Huele raro. Sí, huele a peor. ¡Sucio! ¡Váyate! No me quiero bañar No me quiero bañar No me quiero bañar A ti cochino me voy a quedar No me gusta el No me gusta el jabón A ti cochino me siento muy guón bon. Espera, ¿qué es un baño? Hace un día, ¿cierto? Sí, sí, sí, sí, mentira una. No, ¿Y <risa> <¿What? ¿Qué? risa> ¡Ni no <boca> no de ahí! <risa> ¡No puedo volar! Mi hermano es un ángel Oh, ¡Baja de ahí! ni, ¡qué ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ¡Mami! ni, ¡Ayuda! ni, ni, ni, ni, ¡No ni, ni, no sé detener esta cosa! Bueno chicos, luego... Esta aventura medio rara con... Alexi volador, creo sí, sí, sí, sí. que es de bañarnos que... que huelen muy mal, muy mal. Yo me niego. Ah, ah, no mami, niego. acuérdate que mi hermano es otaku. Me da muy igual. Entre. No, a bañarse. No, no, no. Ah, Hermanito, métete, métete. Yo también quiero meterme a bañar. Soy muy cobarde, no puedo, no puedo. Me Ahí está en la escena del Titanic Mami, ¿cómo sube? ¡Entra! ¡Sucio! ¡Allá voy, ya. Jack! Quiero subir. ¡No! ¡Oh, ah. oh mi ahogo! No, bueno. ¿Cómo que se ahoga? Estoy limpiando mi jabón! ¡Ya! Creo que llegó mi fin ¡Hasta aquí, Mami! ¡No le he a ¡Sal! ¡Sal, niños, niños. hermano! ¡Mi hermano se está muriendo! ¡Ah! Adiós oye no, yo, yo no puedo con ustedes no, no los soporto no los aguanto ven ven vamos ¿Qué, qué, qué, qué vamos a dónde nos vas a llevar ¡Alexis, <risa> ven ¡Eh! no puedo morir vamos. no ya no los aguanto vamos vamos donde el auto nos lleva a la guardería y se queda para siempre porque nunca los wow. voy a buscar no hermano creo que hicimos enojar a mamá no que <risa> la, la la guardería se dan los guamazos no quiero guamazos vámonos me... dije vámonos y de ¿Para? paso los para siguen votando mal. Allá nos dan galletas dietéticas, yo no quiero galletas dietéticas. Entonces en al auto, vamos. Ya no hay internet, no puedo ver a Willy. Yo voy en, en el mundo. Pero si no. vamos, conduzco no. yo. Al autito. Conduzco yo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Al auto no me dije! ¡Ay! Bueno, estoy al auto. Esto Quiero conducir. Sí, no, no me puedes conducir. Vamos, no? vamos. Bueno, nos vamos. Vámonos Vamos de paseo ¡Pi, pi, pi! Hermano, hermano, hermano No, no, no, nuestra mami nos dejó en la guardería oh. Um, oh, Creo pero... que llegó la hora Hermano, ¿qué es esto? Vamos a tener un duelo a muerte con cuchillos Hermano, ¿qué es esto que me acabo de encontrar? ¿Qué es esto? Eso es de la maestra Ah, yo lo tenía en mi trasero Picant, picant,